...el sistema defensivo territorial... ...el amigo Valecillo, Juan Carlos Valecillo, el, ...el representante responsable de PDVSA... ...brindó la idea... ...de fortalecer aún más... ...la revista... ...Supervisión y Control... ...de nuestras instalaciones de PDVSA... ...de inmediato hicimos la planificación... ...y hoy... ...estamos dando inicio formal a ese fortalecimiento de los cuadrantes de paz en donde se encuentran ubicadas nuestras instalaciones de PDVSA. Chávez, vive. Leales, siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos.